Pocos proyectos tienen el potencial de salvar tantas vidas como este. Y eso es lo que quiere hacer Manu Pakash, que es un científico de Stanford que quiere luchar contra la malaria. Lo que quiere hacer es facilitar el acceso a dispositivos que pueden suponer que disminuya radicalmente la enfermedad. Hay quien dice que la malaria ha sido el causante de más de la mitad de las muertes de todos los seres humanos que han habitado en el planeta Tierra en la historia. Básicamente lo que han creado es un centrifugador y un microscopio que cuestan infinitamente menos que los que normalmente se utilizan. Su coste de producción está en torno a céntimos de euro. Para detectar la malaria hay que centrifugar la sangre, para que sus componentes más pesados se separen de los más ligeros. Como los glóbulos rojos infectados con malaria pesan algo menos que los normales, así se pueden localizar. Luego la sangre se observa con un microscopio, pero que en vez de costar miles de dólares... Está hecho prácticamente de cartón y se monta en dos minutos. Se llama Ciencia Frugal y consiste en... Re... La información la he sacado de un vídeo de mi admirado Mark Robert.